¿Qué sale? <risa> ¡Uy! ¡Ay, Lola! Entonces, puede venir aquí, señor director, porque ya no voy a hablar más de nada de esto. Y Eduardo Estrella fue el primero que lo dijo, ese o es que hay que felicitar. Él dijo: No acepto ninguno de los privilegios, ni fondos de compensación, o sea, barrilito, ni cofrecito, ni los mil dólares que dan, nada. Usted sabe que le toca también 87 mil pesos esta de su salario normal que oscila en 175 mil aproximadamente le dan 35 mil de gastos de representación 20 mil para su combustible, le pagan celular, chofer, un militar, dos exoneraciones 3500 pesos cada vez que va a representar en, ambas, en asamblea legislativa 2 mil para asistir a reunión y hasta 5 mil cuando van a cualquier otro y más dinero que no aparece ahí y lo que le da el nombre del maletín, eso no lo dice nadie, bien, entonces señor director, voy a agradecer, ya estamos en 773, esto llega a 400 antes, ya esto está cada vez 373, Mario Minaya se integra desde Orlando, Florida, me dice, salud hermano Pitágoras, en sintonía con el mejor programa, tocando el fondo de San Francisco de Macorís, Carmen Aquino, está en sintonía con nosotros allá en los Estados Unidos, Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y voy a entrar en materia, antes de irme ya en estos minutitos, a esta pausa. Miren. Yo siento una especie de, de miedo cuando veo todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud lo que dicen los médicos, lo que está pasando en el país y que la gente lo está cogiendo a chercha. Durante el fin de semana, 16 muertos. O sea, estoy hablando de un solo día. 1.199 nuevos casos en solo 24 horas. Esta publicación es el sábado. 880 fallecidos iban, 16 en 24 horas, llevamos un récord bueno. Los contagiados se dispararon a 43.114 y 1.119 casos en 24 horas. 21.238 son casos activos, de los cuales 17.135 se encuentran en confinamiento. 4.103 en aislamiento hospitalario, 226 unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que me preocupa de todo eso. 243 trabajadores de la salud han dado positivo. Cuando habla de trabajadores de la salud, estamos hablando de médicos, enfermeros y personal de bioanálisis. De los cuales, 157 son mujeres. Y estas 880 defunciones, 664 corresponden solo a 12 municipios. Se ha grabado el gran Santo Domingo, Santiago y Moca. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? No es eso. Yo le leí la cifra para que usted tengan conocimiento de lo que está pasando en el país. Y los 1.418 casos de ayer, de acuerdo al reporte 115... Dice una tasa de letalidad, no crean nada de eso y todo eso es disparate. Bueno, ustedes saben qué es lo que me asusta de todo esto. Además de lo que dijimos de la Plaza de la Salud, del Hospital Metropolitano de Santiago, la Unión Médica Materno-Infantil de Santiago, ahora el Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Conferencias Médicas Telemédicas, dos de los principales centros privados que acogen a estas personas, dicen que ya están al máximo de su capacidad eso fue el sábado Yo imagino que hoy ya no hay para nadie ustedes van a ver un video en que el doctor Jiminyan dice en su clínica ya aquí esto no lo aguantamos esos tres que están ahí se van a morir y no tenemos aquí para entubarlo y esto es una situación grave o sea que están diciéndole al ministro que habló pluma de burro cuando dijo que eso era una alarma que eran alarmistas los médicos de Santiago tuvo que salir corriendo para allá ¿Ustedes saben por qué que él no lo quitan? Porque estamos en transición y eso es que él manejó el negocio de la pandemia. Pero ese rato que es más político que el médico no sabe nada de medicina. Porque todo el mundo sabe, hasta los niños, hijos, los hijos míos saben, con 6, 5 años, van a cumplir 7 y 6 ahora que mientras más aumentan los casos, menos, menos cama hay, porque hay más ocupación hospitalaria. Y que los ingresos en cuidados intensivos están todos llenos. La voz llegó a la que dirige aquí, y representa la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Que ella dice, tienen que hacer un, un cerco epidemiológico en Santo Domingo y Santiago. Y está dando sugerencias por el la alarma que tiene, está aquí. ¿Ustedes saben qué dijeron esta gente? De Cedima, de Cedimá, del, del, del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada, uno de los más importantes, en la Plaza de la Salud, el más importante. No tenemos camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos ni en las áreas especializadas para COVID. Todas están llenas hoy lunes. La Plaza de la Salud dijo, tenemos 20 pacientes en cuidados intensivos y 24 en el pabellón destinado solo para casos de COVID. Esa es nuestra capacidad. Lo que dijo el director del HOMS, del Hospital Metropolitano de Santiago, que ellos tenían la capacidad repleta, que cuando ingresaran personas con problemas de COVID, los pasillos, se iban a morir los pasillos. A eso era que se refería Y esta semana, habían dicho que habían 226 pacientes críticos. Y aquí ya está otra vez comenzando es lo que me preocupa de todo esto? ¿Por qué he rodado tanto en esta prédica de hoy? ¿Y por qué me ha preocupado tanto esto? Le voy a decir algo, mis queridos amigos, y como dicen los políticos, mis queridos compañeros, compañetriotas, amigos todos y correligionarios, nadie te va a salvar a ti de la muerte si tú no te salvas y te cuidas. Esto no se trata ya de que te vayan a meter cuarentena, porque cuando el gobierno pasado quería darte cuarentena como de iba, el dominicano se quejó. Palos y poga y palos y no boga. Y la oposición dijo, no, tiene que haber elecciones, ya no puede, no soportamos más la cuarentena. Bueno, pues lo complacieron. Ahí anda el contagiado pendejo, porque todo el que fue comenzando por el mismo Luis, su familia y todo. Que a propósito, estaba de cumpleaños ayer, felicidades que viene la celebración con un bizcocho grande toda su familia cumpleaños feliz sin guantes y sin mascarillas ojalá que todo esté sano ahí y que se no se convierta en una fiesta de cumpleaños 53 o no, no recuerdo bien cuándo que cumple Luis y haya un reguero de contagiados como pasó en la famosa en la famosa actividad de Bárbaro hicieron una actividad una fiesta privada una boda privada y nada más resulta que salieron contagiados 300 de ahí